Semana de la Mujer 2021 Alejandrinas de corazón ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes son... Del 4 al 8 de marzo, celebremos por los derechos de las mujeres, por sus sentires y sus saberes Participa del Carrusel de la Salud, Conversatorios, Feria del Emprendimiento Femenino, Eucaristía, Noche de Talento Alejandrino y de la celebración del tradicional Día de Alejandría y de la Mujer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe, Mujeres Recuerda asistir a las actividades cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Inscríbete en la Oficina Agroambiental para participar con tu emprendimiento y en el Parque Educativo para participar de la Noche del Talento Alejandrino. Consulta toda la programación en la Secretaría de Salud y Bienestar Social, en el Parque Educativo y en los sitios web de la Alcaldía de Alejandría. Semana de la Mujer 2021 Alejandrinas de Corazón